Soy Victoria Muñoz, del grado tercero del Colegio Unicado. Hoy les voy a hacer unas preguntas a mi papi chulo. Papi, ¿cuál es tu nombre para la cámara? Bueno, mi nombre es Julián Andrés Muñoz. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero de sistemas y tengo un negocio de computadores. ¿Te gusta la ciencia? Me encanta. Me gusta mucho la ciencia, estudiar de ciencia y leerte ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es una faceta muy importante del ser humano. La ciencia nos permite desarrollar tecnología y conocimiento. Con la ciencia tal vez no encontremos la verdad, pero siempre la buscaremos más lejos. Ah, bueno, papi. Te voy a preguntar por 10 científicos. Bueno, pregunta. ¿Sabes quién es Arquímedes? Sí. Arquímedes fue un matemático arquitecto y bueno, tuvo muchos talentos de la época antigua. Desarrolló polea, desarrolló una máquina a vapor, desarrolló mucha tecnología en una era muy antigua donde la gente aún era muy supersticiosa y fue el que acuñó la famosa frase Eurek, que, que significa que ya lo conseguí. ¿Sabías que él era científico? Sí, claro, él era desarrollador de conocimiento. ¿Sabes qué es un científico? Un científico es una persona que indaga el comportamiento de la naturaleza, del universo, de las cosas y trata de entender cómo es su funcionamiento y dar una explicación lógica y razonable de por qué suceden esos fenómenos o las cosas, por ejemplo, por qué el movimiento, por qué los rayos, por qué la luz, por qué el calor, todo lo que nos eh, rodea en el, en, el, en el mundo de la naturaleza, es tratar de darle como un sentido y un significado. ¿Sabes quién es, al eh, ¿sabes quién es Albert Einstein? Sí, Albert Einstein, un físico matemático. Eh, famoso por inventar la, la ecuación E energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que es la que permite explicar parte de la teoría de la relatividad. ...ha sido uno de los físicos más valiosos que hemos tenido en el último siglo. ¿Sabes qué es un físico? Físico es una persona científica que estudia el movimiento y el comportamiento de, de la materia y de las cosas en el universo. ¿Sabes quién es Isaac Newton? Isaac Newton. Isaac Newton también fue un físico y matemático... Antecesor de Albert Einstein por muchos siglos antes, la física de Sir Isaac Newton es la que se enseña incluso en la actualidad, en los, en los libros de texto de los, de los colegios y de las universidades. Hasta la llegada de Albert Einstein, la física era gobernada por la teoría de Sir Isaac Newton. Papito, ¿sabes quién es Nicolás Copérnico? Sí, Nicolás Copérnico fue un astrónomo que... Gracias a sus aportes inició una revolución científica en su época al eh, decir de que, a, al debatir la teoría eh, geocéntrica que decía que todo giraba alrededor de la Tierra. Él demostró que la Tierra no giraba, era alrededor del Sol y desarrolló la teoría heliocéntrica, donde explicaban que todos los astros que ven en el cielo giraban alrededor de la del Sol. Papito, ¿sabes quién es Galileo Galilei? Galileo Galilei, igual que Nicolás Copérnico, también fue un astrónomo. Se caracterizó por defender las teorías de Nicolás Copérnico de que eh, la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Aunque fue obligado por la iglesia a retractarse de esto, al final él dijo que de que se movía, se movía, refiriéndose a la Tierra. ¿Sabes qué es un astrónomo? Un astrónomo eh, es un científico que estudia eh, el comportamiento de los astros, de todo lo que usted ve en el cielo, trata de explicar qué son los planetas, las estrellas, los asteroides, todo eso, cómo su movimiento y calcular o proyectar eh, qué va a ocurrir en el, en, el, en, en, el, en el espacio. ¿Sabes quién es Louis Pasteur? Luis Pasteur fue un químico y microbiólogo eh, muy famoso que gracias a él, es que se comprendió el funcionamiento de los microorganismos y se entendió un poco por qué la gente se enfermaba y él desarrolló una técnica que consistía en calentar y enfriar los líquidos para matar estos microorganismos y gracias a él se ha extendido la calidad de vida y la esperanza de vida de muchas personas. ¿Sabes quién es Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, muñeca. Leonardo da Vinci pues ha sido uno de los genios más grandes que ha tenido la humanidad. Eh, fue pintor, escultor, eh, fue, estudió el cuerpo humano, eh, desarrolló la arquitectura, eh, era muy fuerte, eh, desarrolló armas de guerra, submarinos, y miles de inventos eh, bajo el nombre de Leonardo da Vinci. Y es, escribió muchos, muchos libros eh, referente a todas las áreas que él manejaba. ¿Sabes quién es Benjamin Franklin? Sí, Benjamin Franklin fue presidente de los Estados Unidos y científico. Estudió el comportamiento de la energía y fue uno de los primeros en desarrollar eh, el manejo o, con, o darle control a la corriente eléctrica. Él se conoce, es muy famoso por elevar una cometa bajo una gran tormenta, y ser capaz de conducirla hacia una llave y no morir en el intento, porque muchos como él, que lo intentaron, sí murieron haciendo ese experimento. ¿Sabes qué es, es un científico eléctrico? Un científico eléctrico es una persona que estudia el comportamiento de la electricidad, trata de controlarla y es lo que ha desarrollado es pues, que tengamos energía, que tengamos la corriente eléctrica, los bombillos, los celulares que funcionan con corriente eléctrica, todo esto es gracias a los científicos eléctricos. ¿Sabes quién es Nicolás Tesla? Tesla Muñeca. Tesla. Nicolás Tesla también es un científico eléctrico, también fue muy talentoso, aunque incomprendido en su época, solo justo hasta eh, los últimos años se le da un reconocimiento al gran genio que fue Nicolás Tesla, tiene muchos inventos en su haber. Era un, un prodigio prodigio de la ciencia. Y por último, ¿sabes quién es Stephen Hawking? Stephen Hawking es un físico teórico y astrofísico. So, es el científico más valioso que ha tenido la humanidad en el último siglo. aporte más importante es el conocimiento que eh, brindó sobre el espacio-tiempo y la radiación de los agujeros negros. Es famoso por escribir libros que llegan fácil a las personas, como Breve Historia del Tiempo y La Teoría del Todo. A pesar de que tuvo una enfermedad desde muy joven, eh, desarrolló mucho conocimiento bajo estas circunstancias y, y permitió que el conocimiento científico llegara de forma eh, amigable a muchas personas. Entonces, por eso es un gran divulgador científico. Gracias, Papito, por toda la información. Gracias por ver a mi papito y a mí. Mamá, chao.